Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy vamos a ver un video de cómo yo puedo hacer un backup de mi sitio web. Es importante que tengan un backup cada semana, si suben mucho contenido, cada 15 días, ustedes tienen que tener ese archivo. En caso de que algo suceda, ustedes tengan su backup y ustedes puedan volver a subir su página web, y así no pierdan todos sus archivos. En mi caso, yo estoy con HostGator, uno de los mejores hosting de alojamiento, y yo voy a entrar a mi control de panel, y en el control de panel voy a descargar el archivo, del backup, ¿ok? El archivo de todo el sitio web. Simplemente yo le voy a dar aquí donde dice customer login, le voy a dar un clic. Le voy a dar aquí portal login. Hay muchas maneras, hay muchas maneras de hacer backup también en, en WordPress hay plugin que uno lo descarga. Pero este video que estamos haciendo es genérico, es para todas las páginas. Ok, cuando se me, ok, cuando se me abra esta ventana yo voy a poner mi email y mi password, ¿ok? Y le voy a dar a next. Cuando le dé a next se me va a abrir esta ventana y en esta ventana yo me voy a ir a donde dice hosting y voy a abrir file manager siempre van a buscar file manager no importa el servidor que ustedes tengan hostgator y e page cualquiera que estén usando ok cuando ustedes tienen aquí van a buscar el archivo que dice public html le van a dar un clic y van a buscar el dominio de la página que ustedes quieren hacer el backup en nuestro caso nosotros queremos hacer un backup de esta página que se llama los negociosonline.com. Ok, yo le voy a dar un clic al dominio. Y entonces le voy a dar a donde dice selecciona. Estos son todos los archivos del sitio web. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar a compress para que se comprima. Y se me guarde un archivo zip. Y le voy a dar a comprimir archivo. Ahí me está diciendo que el archivo se va a guardar en la carpeta publichtml/slash publichtml/losnegociosonline.com. Se va a guardar aquí mismo la carpeta comprimida. Y luego la descargamos. Y ya tenemos todo nuestro sitio web en nuestra computadora. Y en caso de cualquier pérdida, ya podemos restaurar nuestro sitio web. Si tienen muchos archivos, va a tomar un poquito de tiempo. OK. Luego me va a aparecer, okay. luego me va a aparecer esta pantalla. Y nosotros le vamos a dar Close. Y si se fijan, miren aquí donde está el archivo comprimido que yo acabo de formar. Lo que debo hacer es descargar y se va a descargar en mi computadora toda la página web. Miren ahí donde dice, automáticamente esa descarga termina y yo tengo mi archivo que ustedes lo pueden guardar en mi documento, en una memoria o en lo que sea. Bien, es todo por, para este video. No olviden suscribirse mi gente, darle a me gusta, compartir, vamos a seguir subiendo más videos para que ustedes sigan aprendiendo totalmente gratis.